niños pequeños, viajar en taxi por el archipiélago es toda una odisea... ...muchos vehículos no disponen de la sillita reglamentaria para bebés... ...los pocos taxis que la tienen pues no la llevan bien anclada... ...o está mal orientada... un taxista de Las Palmas de Gran Canaria quiere poner fin... ...a este problema, ha creado el primer taxi bebé de Canarias. Para las familias con niños es un problema moverse en taxi por la ciudad... ...sí, con bebés pequeños sí, con bebés pequeños sí... ...porque no tienen las retenciones adecuadas, básicamente. Que Es un problema y es un peligro para los bebés viajar sin seguridad, ¿no? Para familias como nosotros es un problema ir en taxi por la ciudad... ...porque no tienen la seguridad adecuada. Paco, taxista de toda la vida, se dio cuenta del problema... ...y decidió solucionarlo. Convirtió su taxi en un vehículo 100% seguro para transportar a los niños. Así surgió el taxi bebé. Me di cuenta que la gente, al único que nos protegía era el más débil... ...que era el niño, normalmente los padres... ...se ponían el cinturón... ...pero el niño lo llevaban en los brazos... ...y es el único que hay ahora mismo... ...yo creo que es en España... ...que tiene las sillas contramarcha... ...tenemos el sistema Isofix... ...un sistema... 100% seguro. Miles de niños viajan ahora mismo en situación de peligro por nuestras carreteras, algunos sin sillas adecuadas, otros mal atados o a favor de la marcha. Los expertos aconsejan que los pequeños viajen de espaldas como mínimo hasta los cuatro años. En una silla a favor de la marcha, en caso de una colisión frontal, la cabeza salía despedida porque es la parte que más pesa de un bebé, salía despedida y viene la lesión. Prueba de que viajar en el sentido opuesto de la marcha puede salvar la vida del bebé es la historia de esta madre. Viajaba en el coche con sus dos hijas cuando sufrió un accidente. La niña que iba colocada a contramarcha salió ilesa, mientras que la otra que viajaba mirando hacia el frente sufrió graves daños. Santa Cruz de Tenerife.